¿Qué tal? Bueno, seguimos ahora, como les anticipé en el video anterior, con una nueva herramienta de visualización interactiva, que es Flourish. Y es de las más lindas que hay. E incluso, para mí, es la más linda de las que hay, gratuitas. Flourish.studio. Ahora, yo lo voy a dejar escrito, obviamente, en el aula virtual, pero para que sepan es Flourish.studio, sin punto .com, sin nada de eso. Tiene cierto padrinazgo de Google, aunque no es de Google, pero es como si fuera un ahijado de Google o una ahijada de Google. Y eh, permite realizar visualizaciones interactivas muy lindas, muy variadas, muy completas y complejas. Y por eso la doy en último lugar, porque trabajar con Flourish puede significar un poquito más de complejidad porque tiene muchas opciones de configuración, no tiene tanta importación directa desde base de datos, con lo cual por ahí tenemos que cargar los datos copiando y pegando y cuestiones así. Bueno, yo cierro la camarita, igual siempre vieron que va apareciendo, pero eh, sigo hablando y ustedes pueden ir viendo el paso a paso en Flourish para generar una visualización interactiva de datos. Bien, estamos en Flourish. Lo primero que tienen que hacer es crearse una cuenta. Acá en Sign Up. Ustedes dirán, ¿otra vez en inglés? Sí. Y muchas herramientas se van traduciendo paso a paso con el tiempo a medida que lo usan más usuarios de otros lugares del mundo. Pero a mí me duele decirlo. ¿eh? No es que yo esté alegre de esto, pero créanme, el inglés hoy por hoy es el idioma de las oportunidades. Y créanme que tener un excelente manejo de inglés está casi a la altura de un título universitario. Ya sé, pueden no estar de acuerdo conmigo, por supuesto, en esto y en todo lo demás, eh, pero por lo menos el inglés básico hay que tratar de manejarlo para, para moverse en esta sociedad de red tan anglocéntrica y, y, y desde los países hegemónicos, por supuesto. Bueno. Eh, tenemos Flourish, Flourish.studio, flourish, así como está acá, .studio, con ese Studio. Bien. Se crean una cuenta desde acá. Yo voy a ingresar porque ya tengo una cuenta. Pero la, su cuenta la pueden crear directamente con su cuenta de, de Gmail. Y ya estoy adentro. Bien, acá estoy. Y lo que voy a hacer. Es, ven que acá tiene, dice, mis proyectos, my projects, new visualization, nueva visualización. Y es lo que voy a hacer. Voy a clicar en nueva visualización, botón azul. Y me va a generar un menú, una opción, una, un, una cantidad de opciones. Miren todos los gráficos que se pueden hacer. Miren. Es muy grande la cantidad de gráficos y, y la flexibilidad de esta herramienta para responder ante una necesidad de visualización de datos. Por supuesto, esto le agrega complejidad. Más opciones es, es el peso de tener que tomar decisiones, ¿no? Eh, por ahí Excel o, o la hoja de cálculo Google la hace más fácil porque te ofrece 5, 6, 8 gráficos y nada más. Pero la verdad que Flourish... Da una amplia gama de, de opciones de visualización interactiva. Algunas súper complejas, muchas no las sé usar, les tengo que confesar, pero día a día trato de avanzar un poquito en el manejo de, de estas herramientas y de estas opciones. Bueno, pero dijimos que íbamos a crear una visualización interactiva, seguimos con las 10 mujeres más ricas del mundo y ven, podríamos crear... Gráfico de barra, gráfico de columna, torta, unos gráficos así. Pero yo, si me sigue la cámara, seguíme chango, yo quiero ir a estas que dicen hierarquía. Jerarquía, porque me va a permitir jugar en simultáneo con distintas formas de visualizar la información. Entonces, supónganse que yo voy a ir a estas. Barras, pero no son barras comunes. Aparentemente sí, ¿eh? pero no tanto. Bien, acá tenemos, ven que viene precargada una data para mostrarme cómo funciona el sistema. Esto tiene dos paneles de vista, la previsualización con distintas opciones de configuración. Voy a poner todo plegado para que vean. Y el panel de data, que es donde voy a ver la la hoja de cálculo, ¿ven? ahí está y estas son las opciones de configuración de los datos ¿ven? que es un poco más compleja en apariencia que las que venimos trabajando, entonces yo voy a trabajar desde data que además me ayuda porque acá me va mostrando una previsualización chiquita de lo que estoy haciendo y voy a ir a data y voy a eliminar clear sheet, es limpiar la hoja también tengo que limpiar esto, que no lo borró. Voy a sacar todas esas letras que tienen que ver con la configuración de qué columnas tienen determinada función y ven que ya no hay nada. Bien. Lo que voy a hacer es copiar los datos de las mujeres más ricas del mundo. Y la voy a pegar acá. Bien, ven. Voy a ordenar esto. Ahí pues, estaba descentrado bien tengo las dos columnas, nada difícil. Y lo que voy a hacer es, bueno, decirle acá, me pregunta, ¿qué elige? Para el nesting es que tiene en cuenta como, como uno de los ejes para mostrar la información. Entonces, cómo anida la información. Entonces yo le voy a poner B, la fortuna, por ejemplo. Y acá el tamaño. El tamaño le voy a poner B y en realidad me equivoqué, le voy a poner A. Y uno va probando, ahí está. ¿Ven? Esto me indica. A y B. A es como anida el dato y B es el tamaño donde está el dato que define el tamaño y son los números. Por eso yo me había equivocado. Bien. Una vez que hicimos eso, después hay cosas opcionales que no nos importa la info para el pop-up sí lo voy a poner, le voy a poner B, porque así me da el valor en millón cuando paso el mouse por encima. Y ahora, preview, y ven que tengo un clásico gráfico de barras un poco más lindo que los otros, y yo paso, ah, y me repite la información, con lo cual, bueno, uno prueba, voy a sacar el info pop-up porque ya me la muestra. Yo paso el pop-up, ¿quién es la mujer? Alice Watson, Fortuna en millones 54.400. Y ojo, ve, está la coma. Eso lo voy a tener que cambiar. Bien, le voy a poner un título. Bien, pero como yo les dije, esto da más opciones que generar un gráfico de barras que aunque tenga colorcitos, es más o menos lo mismo de siempre. Vamos a clicar acá y miren esto. Puedo generar este tipo de gráficos gráfico de árbol se llama Primap que le asigna una superficie a cada elemento según el valor que tiene en este caso los miles de millones de dólares Bien, pero también tenemos este, círculos. Y miren, le da una superficie en círculo lo mismo, según la fortuna. No puedo Poner una vista que, que se vea mejor. Ahí está. Desde acá pongo vista para celular. Eso es bueno. Me, adop, me adapta a la vista a distintos tamaños de pantalla. Además puedo configurarlo acá. Bueno. Entonces ven un gráfico diferente ya. Que por el volumen de la superficie que me que tiene. Cada círculo me da la idea visualmente de cuál tiene más plata. Estos son bastante cercanos. Hay que tener cuidado, en infografía se habla bastante de esto, con los círculos, porque muchas veces cuando están muy cerca, por ejemplo, cuál es más grande, este o este, cuál es la diferencia, no está clara porque el cerebro no llega a interpretar, aunque uno creyera que sí, las diferencias en, en los volúmenes. Entonces, ojo con eso. Pero es un gráfico válido, por supuesto. Sunburst que me genera esta dona donde los elementos están dispuestos similar a, una, a un gráfico de torta, el de barras que ya vimos y el radial que es el que más me gusta para este caso. Miren qué lindo que es. Este es diferente a todos los anteriores. Con este uno se luce y además informa bien, ¿no? Uno pasa el mouse y ve y se entiende. Yo voy a quedarme con este. Y después vamos a tratar de, de darle un, una configuración. Estas es son diferentes maneras de ordenar. Y eh, uno va tocando acá y va definiendo cosas. Vamos a etiquetas. Bien. Esto si sí, lo pone mayúsculas o, o como uno le escribió, si es en negrita o no negrita, el tamaño de la etiqueta, miren, va creciendo, pero vamos a volver a, ahí, 1,5 estaba, lo voy a dejar, cerramos labels, vamos a radial tree, bien, acá podemos configurar cómo se va a ver este gráfico, yo voy a poner 28, por ejemplo, Ahí está. Acá también podemos cambiar para arriba o para abajo. El alto de las barras, yo voy a poner en 14. Ahí. Acá el ancho en píxeles de las barras, yo voy a poner 28, igual que lo de arriba. Ahí está, ¿ven? Ya empiezan a entrar los nombres. Y no me interesa el número, me interesa, me interesa mostrar los nombres de cuáles son las mujeres más ricas del mundo. Así que ahí se mostrar etiquetas de valor, no, se lo saco, si lo pongo se ve. Y se ve cuando uno pasa el mouse, por supuesto. Y ahí yo tengo a todas las mujeres con su nombre completo visible. Bien. Colores, yo puedo cambiarlos, pero lo voy a dejar pop ups significa esto. Si yo cuando paso el mouse sale algo, hay que dejarlo porque es parte de la, de la interacción, del dinamismo del gráfico. Controles: yo quiero distanciar o no, esto no hace falta. Animaciones: la duración de la animación, si, si tuviera animación. Formato numérico: ¿se acuerdan que.? tenemos Estaban los números y estaban con coma. Yo quiero que esté con el separador del punto, que es el de miles. Yo voy a seleccionar acá este, que tiene el punto para los miles y la coma para los decimales. Y ahora si yo pongo el mouse, se ve bien, 38.200, por ejemplo. Formato de los números. Layout es para algunas configuraciones, por ejemplo, de, del fondo. Y puedo elegir que el fondo sea verde, por ejemplo. ¿Ven? Horrible, pero es a gusto, por supuesto. Vamos a volver a blanco. Puedo poner de fondo una imagen. Y tengo que poner la URL de la imagen para que aparezca el fondo. Ahí lo dejo a la creatividad de cada uno, de cada una, de cada uno. El máximo ancho, ninguno, porque se va a adaptar. En mi pantalla, si quiero que acá haya distintas configuración de título y demás cosas, esto muestra el borde, ¿ven? Se generó un borde, no voy a generar el borde. Y acá esto es importante porque tiene que ver con el título. Las mujeres más ricas del mundo. ¿Ven? Ahí apareció. Ya creía que no estaba apareciendo. Cambiar el estilo del título y puedo elegir acá el letra más grande, cuestiones así, eso no importa, pero yo le voy a, no lo, se lo voy a cambiar. Subtítulo, eh, su fortuna, sus fortunas en millones de dólares. Podría aclarar dólares estadounidenses o poner el símbolo. Texto libre, creo, acá, a Sí, ven, otro texto ahí, que podría ser del estilo, Pasar el mouse por el gráfico para ver la fortuna, sus para ver cuánto tienen, por ejemplo, y yo paso el mouse, le hago caso a lo que me dice ahí, y veo que cuánta plata tiene cada una. Si quiero borde, un borde abajo, un borde arriba, lo que yo quiera o ninguno, como es el caso. Si yo quiero poner un logo, no sé si me lo permite, a ver, ¿me lo permite? Ah, le puedo poner un logo, el logo de mi medio, por ejemplo, pero en este caso no tengo nada para poner. Y el pie de página, el pie, footer, que esto tiene que ver con las atribuciones, los autores, el dato de la fuente nombre de la fuente, le voy a poner, supónganse, Wikipedia. La URL de la fuente, https, barra barra, wikipedia.com.org creo que es, ahí. Eh, si tiene múltiples fuentes, me genera otros campos. Después, source label es, ¿qué va a decir? ¿Va a decir fuente, source? No, yo quiero que diga fuente. Entonces le cambio, lo traduzco. Y van a ver, miren. Fuente Wikipedia. Y está linkeado. Una nota, una nota secundaria. que puedo poner elaboración propia, por ejemplo. Y ahí ven. Y le puedo poner el medio. Clave 21, supónganse. Ahí, pone más data. Es para poner más información. Un logo, bueno, el logo del medio también podría poner ahí de nuevo. Así que no es buenísima la cantidad de configuración que me permite. Y miren qué gráfico hermoso que tenemos. Bien. Y ahora ustedes dirán, bueno, ya lo tenemos. ¿Cómo, cómo lo llevamos a nuestra nota? Bien. Además, esto se puede agrandar, por supuesto. Ustedes quieren que, que entre, que ocupe un espacio así, no más cercano. Ahí ya empiezo a perder, yo vería de no perder los nombres visibles. Si no, uno lo puede acortar porque generalmente el segundo apellido es el de casado o casada. En este caso, casada, perdón. y Ahí está. A ver. Ahí ya perdí. Ahí está. Creo que no perdí ninguno. No, ahí está. En ese tamaño están todos, todas, todos, en realidad todas. Mi, mi fanatismo por el lenguaje inclusivo hasta donde no va. Y ya tenemos el gráfico. Y ahora ven este botón que dice export and publish. Exportar y publicar es lo que tenemos que cliquear. Y ahí sale, dice que no está publicado, publicar, uh, ya estoy hablando en Spanglish, publicar para y para compartir y embeber. Entonces, cliqueamos en publicar. ¿En serio querés publicar? Y encima y me da la opción, pero esta hay que pagar si yo quiero un password para abrirlo. No, no nos importa. Publicar. Bueno, ahí se pone verde. Ahí está. Y acá tenemos el código para embeber. Y algunas otras opciones, pero con sin esas opciones tenemos todo. Copiamos este código y ya estamos listos, listas, listes para incluir esta visualización interactiva tan linda en nuestra nota. Bien, eso es todo por ahora.